Estoy con una de las genéticas más rápidas de nuestro catálogo. Esta planta de cannabis florece en menos de 50 días. ¿Qué implica eso? Que si la cultivamos en exterior nos vamos a ahorrar una semana de sustos con el tiempo y si la cultivamos en exterior vamos a cultivar más en menos espacio porque nos va a permitir más cosechas durante el año. Hablamos hoy de nuestra nueva Quick Critical Plus, la versión rápida de Critical Plus, que mantiene la misma productividad, el mismo aroma, el mismo sabor y la misma resistencia que nuestra mítica Critical Plus, pero que florece una semana antes. Una de las genéticas más fáciles de cultivar y agradecidas que conocemos. Te ofrecerá cogollos grandes y pesados, muy densos y con gran número de tricomas. Este híbrido tiene un aspecto bastante sativo, internudos amplios y ramas que se estiran hacia el exterior. Dado el peso de sus cogollos, no importa que cultives en interior o exterior, te recomendamos Uses Tutores para soportar el peso de las ramas. Su efecto es muy físico, relajante y narcótico, un calmante infalible para el estrés o la tensión muscular. Y su aroma muy fuerte y fresco, un olor a skunk y limón único.